En este video tutorial vamos a ver lo sencillo que es publicar un recurso en Procomún. Antes de realizar la publicación nos aseguramos que en la pestaña Propiedades Paquete estén cubiertos todos los campos de la sección Catalogación. Título, idioma, descripción, autor, licencia, tipo de recurso y especificaciones de utilización. Una vez cubiertos todos los campos guardamos los cambios. Para publicar hacemos clic en el, en el menú Archivo, Publicar, Procomún, confirmamos y nos registramos en Procomún, obviamente deberíamos tener registro previo en Procomún, introducimos nuestro usuario y contraseña. Autorizamos a EXE a publicar Odes en Procomún. Automáticamente iniciará el, el proceso de publicación y posteriormente nos ofrecerá una URL, una dirección en donde podremos acceder al contenido publicado. Con estos sencillos pasos podremos publicar un contenido en Procomún simplemente haciendo un clic y registrándonos.